punto de iniciar este encuentro entre Lopardos Prepa 8 versus auténticos jaguares tenemos el encuentro de capitanes como capitanes de Lopardos número 31, 62, 55 y 30 Si ves el equipo local, Leopardos. Buen regreso, buen regreso. Inicia este encuentro. 17 que va por el centro parece que hizo un fumble pero lo alcanzó a recuperar se quedan cerca de la yarda 41 y entrará a Leopardos para su primer jugada de este encuentro primera oportunidad 10 yardas por avanzar Sacan la jugada, es una carrera cansa a obtener un par de yardas Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad y ocho yardas por avanzar Tenemos dos receptores del lado derecho Sacan la jugada con su corredor Y entre el defensivo número 32 A taclear atrás de la línea de golpeo Tercer down Cerca de 14 yardas por avanzar o sea, en La jugada se lo dan al full back Alcanza a recuperar algunas yardas pero no las suficientes para obtener el primero y 10 Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad y 5 yardas por avanzar Ya entran los equipos especiales laterales muy buen regreso para Jaguares primera oportunidad 10 yardas por avanzar se la dan a su corredor ya estaba el defensivo esperándolo Segunda oportunidad Tres receptores del lado derecho Parecía que iba a ser fanball Tercer y largo por, Para Jaguares. Tercera y cerca de 13 yardas Por avanzar Misma formación De la jugada pasada Lanza el pase y es Completo, tiene el primero y diez Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Misma formación, ahora se la dan al corredor Que va por el centro Se cierra la defensiva Y permite solo Media yarda de avance de la segunda oportunidad sacan la jugada tiene espacio el corredor ya tiene el primero y diez sigue moviendo las piernas y se queda en la yarda 14. primera oportunidad diez yardas por avanzar Sacan la jugada, se la da, vuelven a dar a su corredor Que sigue los bloqueos Tiene el primero y gol, gran jugada para Jaguares. Primero y gol Hay pañuelos en el terreno de juego No han marcado la anotación el touchdown el castigo fue en contra de Leopardos van a intentar el gol de campo y es bueno abren el marcador marcador actual 7 puntos Los auténticos jaguares 0 puntos leopardos prepa 8 marcador plenipor se quita a un defensivo y se queda en la yarda 45 Gran regreso de Kiko, le dejó muy buena posición de campo. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Parece que hay tres receptores del lado derecho. Sale la jugada con el corredor, entra por el centro, pero. En buen trabajo los defensivos Y permite nada más una yarda de avance Vendrá segunda oportunidad Segunda y nueve yardas por avanzar Misma formación Tiene presión el coreback Y es capturado Atrás de la línea de golpeo Gran jugada defensiva Vendrá tercer down Tercera oportunidad y 15 yardas por avanzar en tricks del lado izquierdo. Sale la jugada. ¡Lance el pase! ¡Es incompleto! Lo tenía en sus manos y se le fue. Cuarta oportunidad vendrán los equipos especiales. Cuarta y quince por avanzar. ¡Bola, bola, ¡Bola! ¡Bola! Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. Tres receptores del lado derecho. Sale la jugada, sigue los bloqueos el, el jugador. Tiene muy buen avance, vendrá segunda oportunidad. Segunda y cinco yardas por avanzar. Misma formación. Ahora un movimiento del número 2, me parece. Tres. Defensivo no lo va a dejar. Tacle atrás de la línea de golpeo. Y para la ofensiva. Vendrá tercera oportunidad. Tercera y siete por avanzar. Tiene al hombre y es completo. Cerca de tener el primero y diez Tendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad, solo una yarda por avanzar tuvieron tiempo fuera antes de que sacaran la jugada Cuarta oportunidad, solo una yarda por avanzar Su corredor tiene el primero y diez. Muevan las cadenas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Va por el centro. Con esta jugada damos inicio al segundo cuarto. Segunda oportunidad y 6 yardas por avanzar. La jugada se la da su corredor. Tiene el primero y 10. Muevan las cadenas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Segunda y cinco El equipo de Jaguares Está avanzando muy bien por tierra Por ataque terrestre Tiene el primero y gol Ya hay un castigo Y es en contra de la ofensa pide el segundo down. Después del castigo, segundo y quince. Tercer down y siete yardas por avanzar. Lanza el pase. Sin completo. Pase muy abajo, Una cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Parece que el equipo se la va a jugar. El receptor es del lado derecho. Lanza el pase, es interceptado. <tose> Gran jugada defensiva, supo leer. ¿Dónde iba a caer el ovoide? Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Sale la jugada. Tiene presión el coreback, lanza el pase. ¡Es completo! Tiene el primero y 10. ¡Qué gran jugada! Despertó a la porra Despertó al equipo ahora viene con la ambición De llegar a la zona de anotación Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles de lado derecho Se la gana al corredor Número 45 Que tiene un buen avance de la segunda down. Segunda y cuatro yardas por avanzar. Lance el pase. Es completo con el número 11. Baja el defensivo. Parece que no va a permitir avance. De hecho, retrocede media yarda. En la tercera down. Tercer down. Dobles del lado izquierdo. Se le cayó el oboide. Hay Fambo. Alcanza. Se lanza al, en, en, en el Oboide y puede recuperar la bola. Va a venir cuarta oportunidad. Cuarto down. Trips del lado izquierdo. Sale la jugada. Tiene presión el coreback. Lanza el pase, tiene al hombre. Tenía el balón en sus manos. Y se le fue. No pudo concretar el pase. Entrará la ofensiva de Jaguares. De los auténticos Jaguares. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Misma formación con tres receptores. Del lado derecho. Se la dan a su corredor. Sigue los bloqueos. Y parece que... Tiene el, el primero y 10. Tiene el primero y 10. Muevan las cadenas. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Sacan la jugada. Ahora va a ser carrera por el lado izquierdo. Hace un corte. Se quita algunos defensivos. No lo detienen. Y vuelve a tener el primero y 10. Muevan las cadenas. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Misma formación. Movimiento del número 3. Se le dan ese receptor. Que mueve las piernas. Se lanza y obtiene un par de yardas. Segunda oportunidad y 7 yardas por avanzar. Es reversible. La tiene el número 10. No lo taclean. Ya tiene el primero y diez. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Esperemos a ver qué indican los oficiales. Segundo y cuatro yardas por avanzar. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Pararon la jugada. Por retraso de juego. Por el si fue un movimiento de número 3 ofensivo. Segundo down y 9 yardas por avanzar. Solitos están retrocediendo castigo tras castigo. Están teniendo buen avance en carrera. Pueden recuperar todavía. Lanza el pase. Es completo. Tiene al hombre. Primera y diez. Primera y gol. Tienen receptores del lado derecho. Se la dan al corredor. Va por el centro. Mueve las piernas y, y gana avance. Porque ya tenía los defensivos encima. Segunda y seis yardas por avanzar. Se la pinchan al corredor. Hace algunos cortes. Sigue los bloqueos. El oficial... Eh, indicó ya que restan menos de dos minutos a este encuentro Tercero y gol Un mal centro O oh, mal cache de la, de la bola Se intenta quitar a varios jugadores Pero ya lo tienen encima Cuarta oportunidad Parece que va a ser el Ya pidieron un tiempo Fuera el equipo de Leopardos Un mal centro, digo Un mal colocación de la bola Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de Leopardos. Es la jugada. Tiene presión, el coreback se logra quitar. La termina siendo personal. Y es capturado. Alcanza a avanzar un par de yardas. Vendrá segunda oportunidad. Qué man. Otro tiempo fuera, Leopardos. Segunda y ocho yardas por avanzar. El coreback parece que salió lastimado de la jugada pasada. Aún así entra. Entra en ese estado jugar. De la jugada Parece que recupera la bola El equipo, si, sí, recupera Recupera la posición El equipo de auténticos Tras el fumble Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Parece que se quieren ir con la anotación antes del medio tiempo. Lanza el pase. Es incompleto. Nos vamos al medio tiempo. Iniciamos el tercer cuarto El marcador actual es 7 puntos Jaguares 0 puntos Leopardos Qué gran recepción Ya se quitó un jugador Sigue moviendo las piernas Tiene buena posición de campo Cerca de la yarda 39 Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Para el equipo de auténticos jaguares Se está nublando el, el, el clima Parece que va a llover Sale la jugada es, Vuelve a hacer carrera Tiene el hueco Tiene el primero y 10 Sigue moviendo las piernas Se queda cerca de la yarda 35 Gran jugada para auténticos Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Sale la jugada, si vuelve a ser una carrera se Sigue los huecos, supo leer los huecos Tienen muy buena Muy buen avance, vendrá segunda oportunidad Segundo y cuatro yardas por avanzar Sale la jugada, se la vuelven a dar al corredor Tiene, Vuelve a tener el primero y diez. Muevan las, mueven las cadenas Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Trips del lado derecho Tiene el corredor número 13 se quita los defensivos Queda cerca otra vez de tener el primero y diez. Tendrá segunda oportunidad. Segunda y una yarda por avanzar. Vuelve a hacer carrera. Toma las laterales. Se quita al defensivo con una mano y tiene el primero y diez. Primera y goles. Primera y siete yardas por avanzar Sale la jugada, es otra carrera Sigue los bloqueos y Tiene un par de yardas Segunda y, segunda y gol y Solo parece que son tres yardas por avanzar la dan a su corredor, se mete entre los huecos Y tiene el touchdown Ya levantó las manos el referee Touchdown para auténticos jaguares Van a hacer el intento de dos puntos Ese receptor de la esquina está libre No hay, no hay nadie que lo cubra El receptor de la derecha está alzando la mano para que lo vea el coreback a ver si lo nota, lanza el pase, está solo y es completo Nadie cubrió a ese receptor, estaba solo, completamente solo Suman 8 puntos para el equipo El marcador actual es 15 puntos auténticos jaguares 0 puntos leopardos, prepa 8 Marcador play pro Oportunidad, 10 yardas por avanzar. Tenemos tres receptores del lado derecho. Tiene presión, aún así logra dársela al corredor, pero baja la defensiva y no va a permitir ningún avance. Taclean atrás de la línea de golpeo. Vendrá segundo down. Segunda y cerca de 14 yardas por avanzar. Lanza el pase y es incompleto. Lo lanzó muy arriba, no vio dónde estaba el hombre. Vendrá tercer dado. Tercera oportunidad Las mismas yardas por avanzar Movimiento del número 25 Plase personal en el coreback Hace muy buenos cortes Logra recuperar algunas yardas Pero no las suficientes para tener el primero y diez Será cuarta y siete por avanzar Cuarta oportunidad, entran los equipos especiales. Saca la patada. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Tres receptores receptor desde el lado izquierdo, se la gana a su corredor. Quita el defensivo Sigue moviendo las piernas No lo detienen Qué gran jugada del corredor Tenía los defensivos encima Supo hacer cortes Moverse Se puso aceite y no lo dejaron taclear Vendrá segunda oportunidad Segunda y dos yardas por avanzar Tres receptores del lado derecho Lanza el pase. Es interceptado. ¡Qué gran jugada! Entrará el equipo de Lopardo. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Dos receptores del lado derecho. Lance el pase Es un completo Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Según, Debería ser segundo Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar Trips del lado derecho Tiene presión el coreback Pierde lo boye La recupera Leopardo tercer down trips del lado derecho sale la jugada se la dan a su corredor tiene el defensivo encima lanza el pase es incompleto ya hay un pañuelo en el terreno de juego dos pañuelos esperamos a ver quién indica el oficial Después del castigo es cuarta oportunidad castigos en la jugada a ver qué dice el oficial del castigo primera oportunidad en la yarda 15 que buena jugada ya tiene el primer 10 primera oportunidad 10 yardas por avanzar Segunda oportunidad 13 yardas por avanzar Vuelve a hacer carrera Alcanza a recuperar algunas yardas Vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad y nueve yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho Falso arranque de la, del equipo ofensivo Se va a repetir el tercer down Misma formación, tercer down 15 yardas por avanzar Lance el pase Por poco era interceptado Tendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad entran los equipos especiales. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Lanza el pase, es completo. Tiene el primero y diez. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Lanza el pase. Pase incompleto. Segunda oportunidad y 10 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho Lance el pase Lo tocó el defensivo Pero no alcanzó a bajarla Tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho, sacan la jugada. Lanza el pase, es completo, tiene el primero y 10. Gran recepción del número 3. Gran ejecución de la ofensiva para completar esa jugada. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, trips del lado izquierdo. Lanza el pase, es completo con el número 3 Un tiempo fuera pedido por el equipo de Auténticos Segundo down y 5 yardas por avanzar Lanza el pase por poco es interceptado el balón. Hay un castigo en la jugada. Parece que va a ser en contra de, del defensivo. Sí, es en contra de auténticos. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Lance el pase, es incompleto. Segundo down y 10 yardas por avanzar. Trips del lado izquierdo. Segunda oportunidad y Lanza el pase es incompleto. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, las mismas 10 yardas por avanzar, misma formación, trips del lado izquierdo. un pañuelo y va a ser en contra de Leopardos tercera oportunidad después del castigo tercera y cerca de 15 yardas por avanzar otro tiempo pe fuera pedido por Leopardos tercera oportunidad Tres receptores del lado izquierdo Sale la jugada Lanza el pase Es incompleto Tendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Se la van a jugar Trips del lado derecho Sale la jugada Tiene presión el coreback Lanza el pase Es completo se encuentra a los defensivos, avanza un par de yardas pero no va a llegar primera oportunidad 10 yardas por avanzar, dobles del lado izquierdo es una carrera se encuentra con los defensivos, aún así alcanza a avanzar Unas 5 yardas me parece Vendrá segunda oportunidad Segunda y 5 por avanzar Dobles de ambos lados Sale la jugada Se la dan a su corredor Y tiene el primero y 10 Muevan las cadenas Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, dobles del lado izquierdo. Se la dan a su corredor, va por el centro. Segundo y cinco por avanzar, misma formación. Ahora movimiento del número 8, me parece. Se encuentra el hueco, ya tiene el primero y diez y mucho más. Sigue corriendo el reloj Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Dobles de, de lado derecho Se acomoda el número 8, el receptor es re, Una reversible Tiene todo el hueco Alta sobre el defensivo y tiene el primero y diez Qué gran jugada de auténticos tigres, auténticos jaguares Están avanzando mucho por carrera Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo, de, derecho Vuelve a ser una reversible ahora del lado derecho Si se quita el defensivo tiene el hueco, ¡Tú! vuelva a tener el primero y 10 el oficial indica que restan dos minutos este encuentro primera oportunidad 10 yardas por avanzar hay movimiento de la defensiva no lo marcaron no lo marcaron es una carrera por el centro y vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad y 8 yardas por avanzar. Sacan la jugada, vuelve a hacer una carrera por el centro y tiene el primero y 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Sacan la jugada, vuelve a hacer carrera en esta ocasión, se cierra la defensiva, no va a permitir avance. Hay un tiempo fuera pedido por Zaguares. Segunda oportunidad, se vuelve a cerrar la defensiva, ahora taclean atrás de la línea de golpeo. Gran jugada defensiva. Tercera oportunidad y largo por a a avanzar, son 20 yardas. Lanza el pase, es incompleto. Cuarta oportunidad van a intentar el. Los tres puntos. O sea, no lo logran. Entrar a la ofensiva de Leopardos. Primera oportunidad, 10 yardos por avanzar para el equipo de Leopardos. Dobles del lado derecho. el pase es incompleto y con esta jugada termina el encuentro y así termina este encuentro con un marcador de 15? 15 puntos El equipo de auténticos jaguares 0 puntos Leopardos, prepa 8 Muchas gracias por sintonizarnos Marcador Play Pro